Estamos hoy junto a Nelson Antonio Carangui Cárdenas Licenciado en Musicología, Maestro del Cantón Los bueno, primeramente muchas gracias por esta entrevista a los compañeros. Eh, Saben que prácticamente en mi familia somos bien, venimos de familias de músicos, uh -huh. entonces por ahí más o menos yo me incliné a mis hermanos mayores, que ellos eh, tenían una orquesta y tenemos todavía la orquesta, la Orquesta Sonorama, muy conocida a nivel eh, provincial y nacional. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Yo me incliné a la de unos 12 años más o menos a la música porque empecé tocando los ritmos en la orquesta mejor. En Entonces luego fui al conservatorio a ensayar trombón, cogí como un instrumento para hacer producción el trombón porque en mi orquesta se necesitaba un trombón. Entonces decidí por ese instrumento, bueno, porque me gustó, me gustó su sonido. Un muy, sonido muy amplio, fuerte, muy colorido, sonido de trombón. Me gustó mucho y, y por ahí empecé en, en esto de la música. Me gusta mucho la música, para mí es una, una producción que, que, que me da vida, que, que llevo en el alma. Que el momento que uno se ejecuta un instrumento, se lo siente, se lo lleva en el corazón. Y, y así empecé con la música. En el colegio, sobre todo, ya. Eh, había los grupos musicales, donde que había presentaciones y siempre el trombón era un instrumento donde que el resto de, de, de colegios no tenían. Uh -huh. Entonces, como que llamaba bastante la atención al, al público ver el trombón en un en grupo, entonces yo participaba ya en, en el grupo del colegio y, y antes de... de de empezar a ejecutar el trombón, el trombo, yo fui la, al conservatorio a ver cómo era. Uh -huh. Ahí vio una pareja de americanos donde que tocaron el trombón, entonces me llamó bastante la atención, en verdad, y empecé ahí prácticamente a, a ejecutar mis primeras notas con el trombón, a hacer algo con el trombón y a hacer música con el trombón. Qué bien, qué bien. Maestro, usted también es integrante de la Orquesta Sonorana. Cuéntenos ¿Cómo nace, o usted cómo se integra en sonorama? Bueno, prácticamente eh, la orquesta inicia hace muchos años atrás con mi padre en su tiempo donde que antes no había ni siquiera amplificación sino usaban o una bocina me cuenta ¿Mm? mi padre, y tiene fotos, yo he visto entonces, con el pasar de los tiempos iba mi padre haciendo ya orquestas orquesta más grande poniendo una trompeta y así sucesivamente de, de esa rama artística, la rama de la gestión cultural, de la cultura en sí, en este caso, yendo a, a, al arte musical, usted es maestro, usted capacita personalmente un grupo de los muchachos, chicas y chicos, aprenden. Esa es la capacitación o la enseñanza específica a estudiantado. Pero ahora, pensamos y sentimos que sí falta, en cambio, capacitación al público, tal vez programas de capacitación o formas de enseñarnos a apreciar el arte musical en las diferentes maneras, porque tiene diferentes, eh, hay diferentes escenarios, hay diferentes públicos, hay diferentes propuestas, pueblo. ¿Cree usted que eso también es una necesidad que debe tomarse muy en cuenta para que todo ese trabajo, esta labor artística de todas las artes en sí, sea valorado, tomado más en serio, sea dignificado? Yo creo que sí. En verdad, lo que necesitamos es, como le acabo de decir, que nos valoren en, en, to, en todas las artes, en todos los campos de las artes, en verdad, pintura, música, pues que somos como olvidados y, y eso no está bien. Yo creo que lo que usted me acaba de mencionar sería lo más correcto. Capacitar, digamos, digamos, capacitar capacitar al a público para, para que seamos tomados en cuenta como dirigentes seguramente estamos muy convencidos que más adelante vamos a poder profundizar mucho más nos gustaría conocer más profundamente sobre la orquesta su programa, la trayectoria cuándo se fundó esperamos mejor en, en un programa más eh, que viene más adelante poder contarla con su padre, que tal vez puede compartir, tal vez escuchar las primeras grabaciones. Sería realmente magnífico, sería hermoso poder tener esa información, esos conocimientos, porque todo esto, reiteramos, nutre la identidad, la cultura de nuestro cantón, de, de nuestra provincia, y es un aporte más al pentagrama nacional de cultural. Encantado, según verdad, si sí, a mi momento se la da la oportunidad nuevamente lo dijo, de, para que la gente eh, esté al tanto de lo que está con, eh, con profundidad, no empezar, en mi opinión, que vaya mejor eh, eh, a, a el entero al rumbo que él hizo. Uh -huh. y, y, y hasta ahora, en eh, un momento de interpretación, cómo, cómo está, con qué instrumentos o sea, pero algo no lo Nos comprometemos a cumplir esa misión más adelante, Maestro, de eso y para cerrar esta primera visita, este primer acercamiento junto, para nosotros usted, su familia, su, su orquesta son un ícono, un verdadero ícono y un aporte a la provincia, un aporte al cantón, un aporte, a, un aporte a este conglomerado. Quisiéramos tal vez escuchar una reflexión, una motivación sobre la actual realidad que estamos viviendo. ¿Y cómo lo estamos batallando desde nuestras trincheras los artistas? Bueno, los artistas siempre hemos estado en, en, en estos asuntos de que la música para mucha gente, como le dije al principio, creo que no le toma mucha importancia es como historia de último. Y eso no es así porque aprender música es muy complicado. O sea, profesionalmente, ya sabes que se necesita mucho estudio Es como cualquier estudio que uno escoge Uno se coge música músico por que estudias libros, de que mm, la armonía, la historia de la música Hay muchas cosas más O sea, yo sí quisiera que en verdad la gente valore un poquito más de lo que, de lo que es verdaderamente la, la música De lo que una persona hace por la música Hay muchas personas que, que no valoran eso que no valoran al músico, que a un músico para que vaya a tocar primero le están haciendo que te baje el precio. Yo no sé por qué. Vienen músicos extranjeros, por ejemplo, eh, eh, a esos músicos sí les pagan lo que piden, Así les dan un telo, les dan don, la mejor alimentación. Pero músicos de, de nuestro medio, de nuestra provincia, músicos de la casa, digamos, prácticamente se les pide un precio muy cómodo, y a ese precio cómodo les, les tratan entre los yo creo que no debe ser así, me he dicho, creo que se debe pagar porque al final es de casa. ¿no? Se debe dar lo que el músico pues, ya está pidiendo. Es este el trabajo débil y ese trabajo tiene que ser eh, cobrado. ¿no? Entonces, ese es el problema que a los músicos no, no nos lo adoran mucho. ¿no? Estamos pidiendo, amigas y amigos, quienes están viendo este espacio este encuentro junto al maestro Nelson Antonio Caranqui Cárdenas, que esta actividad, esta labor, sea dignificada por la simple razón de que es igual de profesional, es igual de exigente, es igual de inversión de tiempo, de recursos, para poder compartirles el bello arte de la música. Así es.